existe forma de superar la crisis actual que afecta a Puerto Rico, manteniendo la condición colonial. Y por lo tanto, llegó el momento de actuar y defender la dignidad y el derecho a la igualdad de los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos de América.